Este año he estado limpiando un poco la casa Después de... No sé cuándo fue la última vez que hice limpieza um, Recuerdo que... Creo que en septiembre después de la protesta en DC Hice una limpieza de... De los shelves aquí Donde pongo los libros o, Creo que eso fue lo que limpié. Y lo he estado haciendo de a poco, ¿no? O sea, un, un día... Como dos días seguidos los Shows. Uh, otro día de cuarto aquí. Otro día... Y a lo largo de los varios, varios meses, ¿no? Hasta esta noche. Uh, ¿Qué más limpia? Bueno, uh, en todo caso, eso es lo que estuve haciendo. Y lo que hice hoy... O sea, se me ocurrió hacer un... Uh, reubicación. ¿Cómo se dice eso? Reubicación. Cambiar la posición los muebles en la casa. Porque al comienzo... Uh, ahí. Al comienzo estaba mi, mi, mi, mi, mi... ¿Cómo se dice? Mi escritorio estaba por este lado de la, de la pared. Aquí está la ventana. Y... Um, ¿Dónde está la cama? Creo que la cama estaba acá cama estaba ahí. Entonces, cada vez que yo firmaba algo aquí, el webcam tomaba la cama como fondo. Eso no me gustaba, estaba como medio. como medio. no sé, medio. Eh, muy profesional. También estaba como medio desordenada la cama y todo. Entonces, me fui a este Lincoln este fue el rincón que es donde mandé el escritorio porque ahí detrás había un closet, puerta de closet y el closet está súper limpio, blanco, entonces tenía un fondo como limpio, pero el único problema es que como tenía escrito en medio del cuarto había menos espacio compartido y también uh, también el, el espacio que me, me chico antes, me acuerdo que cuando me, para, me ponía de pie y, y subía a esta mesa, este standing desk, uh, me queda súper poco espacio entre la, el escritorio y la pared. Uh, y así estuve como Como un año y medio, creo. Porque fue, creo que fue a mediados de algo coreano, el año pasado, cuando, estuve, cuando me mudé para allá. Lo traje nuevo para acá, pero ahora la diferencia es que con todos habían varias necesidades de relacionadas al computador y todo eso. Y traté de acomodar todo eso. O sea, lo de grabar por la, con la cámara, el piano acá. Y qué más. Varias otras cosas para a tener buena. A tener buen ubicación de altoparlantes para poder tocar. Para poder tocar. Uh, para tocar música eh, Varias cosas así y, eh, eh, Creo que esta va a ser como la fase 1 De la mudanza de muebles Voy a necesitar una fase 2 Donde voy a estar me, Después de mudarme se me ocurrieron más ideas Para cambiar los muebles Entonces creo que voy a aplicar eso Lo que voy a hacer el otro día cuando llegue el USB hub, porque necesito un USB hub para hacer esto, creo que voy a traer la cama acá en la esquina de la izquierda. Creo que se puede hacer espacio si muevo la mesa al rincón. Creo Sí, tiene que caer porque cabe cae dentro del, del, del escritorio. Y voy a poner la cama poniendo la cabeza para ese lado. Y ahí vamos a poner este escritorio secundario y el piano. Y todo lo que es relacionado con el piano, o sea, el uh, audio interface, el teléfono, el autoparlante. Lo vamos a poner por allá. Ahí los detalles no los tengo muy bien hechos, pero eso me va... Porque aquí el piano, cuando pongo el escritorio de... Cuando subo el escritorio, me queda muy poco espacio. Se queda como arrinconado en una, en una habitación que no es tan chica, bastante grande la habitación. Entonces... Um esa es la de cambio que voy a hacer y estaba trabajando en eso y hoy día me dio ganas de de, de um, limpiar el closet en el closet estaba lleno el closet un el closet es bien útil eh, este cuarto viene con, con estas con eh, barras para colgar ropa pero casi no lo usaba para colgar ropa o sea usaba un poco pero lo tenía casi lleno con cajas, cajas de papel, de todas las weas que había comprado a lo largo de los años. el La microonda, el frit, frit, fritador, el altoparlante, monitor, el, la caja del computador, etc. Todo eso, las cajas lo había guardado, creo que lo había guardado por si tenía que devolverlo. Pero incluso, o sea, en Amazon la, la ventana de evolución solamente un mes, y no, no era necesario tenerlo más de un mes, pero creo que lo tenía amontonado. Y cuando me mudé en el 2012 de la otra casa esta, uh, del otro apartamento este, me fue bien útil tener tantas cajas. Entonces creo que eso me sirvió como lección para tener más cajas. Entonces ahí está lleno de cajas, cajas en forma de, de cubo, y ahí le tenía que meter otras cosas dentro y está todo como lleno con cajas, no había espacio para otras cosas y mucho, muy pobriento porque es difícil limpiar entre las cajas. Y entonces hoy día me di cuenta que no necesito tener todas esas cajas, solamente necesito tener uno, caja de los equipos que he comprado entre el último mes, para en caso que necesite devolverlo. Dos, cajas de equipos uh, caros, caros y que sean fáciles de quebrarse como el monitor si hay una caja que viene con el, con el styrofoam para poner monitor ahí, para mudarlo eso lo puedo guardar, pero no estoy quedarme con la caja, por ejemplo la caja de la impresora porque la impresora es bien barata, es como 50 dólares entonces esa caja la boté y boté como boté como como cinco cajas grandes y como 20 cajas chicas todo eso se fue y el closet quedó más vacío, se le metí más ropa y le metí otras cosas Tenía un... ¿Cómo se dice? Un... shelves Donde ponía ropa interior Casetina y cosas así Y eso también qué eh, ocupo allí Y como que dar más espacio Entonces Hoy día me la pasé limpiando Y, y sacando el polvo De las cajas en el closet Todavía faltan varios lugares para limpiar uh, La cocina tengo que limpiarlo de nuevo. Está llegando a ser un poco... Y está... y especialmente el sink, El sink en la cocina está como medio... Medio super sucio. Y ahí... Hay... hay como... Restos de comida que se están pudriendo. No sé qué cosa. Tengo que limpiarlo. El baño está más o menos bien. Sí, así que casi todo el cuarto está más o menos limpio. Entonces... Uh, es, muy, es muy satisfactorio tenerlo así. Creo que cuando haga el cambio este, la fase 2, porque no estoy muy despejado para hacerlo Vamos a estar listos, creo que vamos a estar listos con el cambio de muebles O sea, el cambio de posición de muebles La idea es usar todo este espacio Este es una habitación bien grande y siempre la había usado como partida en mitad y había una, como un, un tercio que era para escritorio, donde me basaba la mayoría del tiempo. Y el resto, los segun, el resto según dos tercios, no, no estaban siendo usados, están ahí como espacio eh, libre. Lo que quiero es expandir el espacio de escritorio, para que abarque la mayor, la mayor proporción posible de cuarto. Entonces, la idea es, acá el escritorio, acá otro escritorio, allá la cama. Y aquí otro escritorio, entonces como que abarca todo casi todo el cuarto. Esa es la idea. Así que mañana llegan los, los equipos, el domingo de la noche, así que creo que el lunes voy a estar haciéndolo.